Radio Mexicana, nuestras noticias presenta La reforma fiscal 2014 generó El decreto más de beneficios en... para la frontera La, la general... formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza La de... proveeduría maquilador sigue siendo el La gran concentración de poder de mercado en México La transparencia gubernamental porque... No es nada personal no es Nada personal Son solo negocios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 Los saludo con mucho gusto desde el 1300 de Amplitud Modulada en Transmisión. En Facebook también estamos en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Y en Solo Negocios MX, también en la misma plataforma. Más tarde el programa grabado en las diferentes, diferentes redes de Solo Negocios, incluso de audio o de video. Y bueno, pues esta tarde vamos a hablar de economía de nueva cuenta. En función del contexto que, que, que vivimos, eh, he tenido la oportunidad de platicar con algunos compañeros periodistas en los últimos días. Y, y la pregunta recurrente es cómo nos afecta la inflación de Estados Unidos, sobre todo aquí a Ciudad Juárez, pero también a México. Y en su caso, eh, ¿qué hay de esta secuencia de comentarios alrededor de una gran inflación, perdón, de una gran gran recesión que podría avecinarse eh, próximamente, según de nuevo algunos eh, agentes eh, reconocidos eh, en el mundo de las inversiones, sobre todo, algunos muy claramente vinculados a inversiones especulativas, otros a banca institucional de primer nivel, banca ni siquiera de primer nivel, no, son bancos de bancos, ¿no? O sea, JP Morgan, Deutsche Bank, etcétera. Y bueno, el punto en, en concreto es la pregunta, bueno, viene esa esa situación de recesión, vamos a volver a vivir un escenario como el de 2001, como el de 2009, incluso como el de 95 que fue de origen mexicano. Y bueno, el asunto es que realmente estamos basándonos en, en ciertas perspectivas de tendencia o análisis de tendencia que plantean los eh, que están en esta idea de, del gran terror de la recesión. ¿no? Y ello ha traído también como consecuencia una secuencia de interpretaciones en los mercados que los han llevado a eh, pérdidas, por ejemplo, en la bolsa de valores, fortalecimientos del dólar, que ahorita ahondo en el punto, y en su caso, eh, alteraciones del mercado. En, pensemos a la economía en dos fases, como una idea metodológica para explicar lo que quiero señalar, aunque en realidad está estrechamente vinculada y en realidad una cosa depende de otra. Pero está la economía comúnmente denominada real, en donde pues tenemos una situación de operaciones reales, donde vas y compras cosas y alguien va y te vende cosas o produce cosas para que a la postre se te vendan. Y, y, y transaccionamos, ¿no? Y no se radica la clasificación en función de que sean tangibles, cosas tangibles, un celular, un alimento, este, la renta de una casa. También pueden ser servicios, ¿de acuerdo? Pero ahí se están dando esos servicios, o esos productos ocurren en ese mercado, eh, se gesta esa operación de transacciones entre oferta y demanda. El trabajo es un servicio al final del día que se ofrece por el oferente laboral, el trabajador, y lo recibe, lo consume la empresa. El, ese servicio lo demanda. ¿no? Bueno, esa es esa economía, vamos a llamarla real. Y está la economía de portafolio, que de nueva cuenta está estrechamente vinculada a la real y por lo tanto no significa que sea irreal, pero ciertamente muchas operaciones que ocurren en los mercados de portafolios llámese acciones, llámese deuda, llámese derivados, divisas, entre otros, ciertamente tienen un mercado secundario, un componente muy importante de mercado secundario en donde el recurso ya no necesariamente eh, fluye para los efectos de darle un beneficio o una mecánica de consumo para una operación real, sino se transacciona en ese mercado sobre esa idea de tendencias de la economía. ¿A dónde voy? Si una empresa cotiza en bolsa por primera vez, emite su uh, oferta pública inicial y, pues no sé, emite acciones con una evaluación esperada de mil millones de pesos y sale al mercado y las, los inversionistas voltean, analizan la empresa, lo que hace, qué va a hacer con el dinero, etcétera, etcétera, y empiezan a comprar acciones. Y a veces no se logran los mil millones de pesos, o a veces se sobrepasa porque empieza a darse valor más allá de la acción lo que haya determinado en su valuación la empresa a la hora de sacar la OPI, la oferta pública inicial. Eh, no sé, vamos a decir que en mi ejemplo este pusieron las, las acciones en mil pesos eh, y, y en su caso, bueno, pues eh, estas acciones de mil pesos, mire, déjenme le hago el cálculo aquí, ahí va, un millón, ahí está, entre mil pesos, estamos hablando que serían un millón de acciones que estarían distribuyéndose, ¿no? Mil pesos por acción. Bueno. Sin embargo, a la hora de empezar la participación del mercado, de comprar o vender las acciones, pues puede que de repente las acciones bajen de valor, porque no se están comprando con la celeridad o el ánimo o los comentarios de los inversionistas, sobre todo los institucionales de fondos de inversión. También puede entrar alguien en su celular y tener una cuenta abierta en, en alguno de los este, portales de compra de acciones y, y comprar directamente la acción. ¿no? Compré una acción, compré 10 acciones, lo que sea. Bueno, pero también puede haber una demanda excesiva de las acciones porque se ve que va a ser un un esa empresa con sus productos o servicios y entonces de repente la acción ya sube de mil pesos. El punto es que a la vuelta de los periodos establecidos determinarán ¿En cuánto tiempo debería de conjuntar esos mil millones de pesos? Y, y en función a ello, decir, bueno, pues lo logramos bien, ya tenemos ese recurso, ahora sí vamos a hacer las inversiones que tenemos proye proyectadas para lograr los objetivos que todos, incluyendo los inversionistas nuevos, están teniendo en su mente. ¿no? Sin embargo, los accionistas ya tienen las acciones y quizá en un año o quizá en cinco, dependiendo de la planeación de negocios de esa empresa, empieza a haber resultados de rentabilidad y pagar dividendos, utilidades o básicamente distribuirse las ganancias. Y está bien. Así es eh, el, la, la proyección de un negocio puede ser pasar mucho más tiempo, ¿no? Hoy voy a poner una refinería, pues no sé, en 10 años va a haber utilidades. Hoy voy a poner una empresa de burritos, bueno, pues quizá en 6 meses ya podamos ver utilidades. Cada una tendrá una dimensión de utilidades completamente diferente, pero bueno, así es la estructura de negocios. Y, y entonces aquí el punto es ¿Qué hago yo mientras con esa acción esos X años o X meses? Pues quizá en un momento dado yo prefiera vender la acción, liquidar en este momento el valor, recuperar los mil pesos y quizá una ganancia y alguien más tenga esa acción en su poder y se espere el plazo. O quizá todos estemos en la misma tesitura de estar comprando y vendiendo acciones todo el santo día. Ese es el mercado secundario. No es irreal, pero es un mercado aparte que, que sigue mismas reglas pero que si lo consideramos aparte podemos entender que ya no van a ser exclusivamente los planes y resultados reales los que impacten el valor de la acción, sino hasta los dimes y diretes, los chismes y las, claramente la palabra, especulaciones. Y es entonces donde podemos ver que el valor de una acción, un bono de deuda, una divisa, pesos, dólares, yuanes, etcétera un derivado va a tener alteraciones de valor a partir no solo de la realidad que claramente se puede eh, exponer con los estados de resultados, con los estados de venta, con un estado de cuenta de, con los depósitos recibidos, sino con las suspicacias, las expectativas y, de nueva cuenta, el contexto volátil de las especulaciones. Y entonces, debemos de tomar con mucho eh, freno esta perspectiva de que salga Rey Dalio, reconocido inversionista de fondos de inversión muy importante, y, y, y salga y diga, viene una mega recesión, porque el hombre, su negocio es especular y obtener ganancias a partir de la volatilidad. Y, y entonces, este pues, es, es un tema al que a mí me preocupa en un cierto alcance, ¿no? Eh, hay, hay múltiples grandes inversionistas reconocidos inversionistas por los resultados de sus compras y ventas que en un momento dado podrían estar planteando escenarios que les pueda convenir en su comentario vamos, les voy a dar dos ejemplos de un extraordinario supra especulador que se llama Elon Musk, hay gente que lo considera un mega empresario yo creo que realmente es un especulador nada más y el hombre llega a empresas con un buen potencial, él ve ese potencial y le invierte, y eso, eso es válido. O sea, hablar de un especulador, por favor, no, no creo que estoy hablando de, o sea, usando el adjetivo como si fuera de una mala persona. Es una persona que sabe aprovechar el mundo de los negocios. Pero sus palabras tienen un objetivo de, de, de, de, de resolver a su favor, no entrenarlo a usted para que usted resuelva a su favor. El año pasado, si no me equivoco, en el marzo del año pasado, sale a decir que su empresa de automóviles va a aceptar los famosos bitcoins y entra de lleno al mundo de los bitcoins el hombre. Como al mes o al mes, y si medio dice no, esto no sirve, bye. ¿Qué provocó cuando lo dijo? Una compra descomunal de bitcoins de todo mundo que le puso atención. ¿Y qué provocó cuando se salió del mercado? Pues una caída importante del bitcoin, no como la de ahorita, pero sí una caída importante. Y entonces, no me acuerdo de los datos, pero si estaba en 50 mil dólares el Bitcoin y se subió a 70 mil sus palabras y luego lo regresó a 60 mil, pues él le ganó 20 mil dólares a cada Bitcoin, punto, por, por ese mes de especulación que generó. Ahora que entra con el tema de la red social de Twitter, pues es la misma, ¿no? Llega a, a, a, a, a mover acciones, a mover valores a partir de sus suspicacias que termina no cumpliendo y además va a recibir una serie de demandas que va a provocarle una situación ahí, este pues de pérdida, ¿verdad? Pero seguramente tiene ganancias por otro lado, yo qué sé. El especulador eso hace, sale a la luz con su reconocimiento público y pues expone lo que a sus intereses convenga. Y esos intereses, pues de alguna manera este, irán en consecuencia de un resultado determinado para su objetivo. Si le pegan, ganan, si pierden, pues pierden. Y esa es la tarea de, de ese especulador, o sea, ese es el objetivo de ese especulador. Afrontar la posibilidad de grandes ganancias contra la posibilidad de grandes pérdidas. El, en la economía real no ocurre así. Y las recesiones, habría que analizarlas, ¿qué las, ¿qué las provocaron? Y podemos hablar de que la de 2009, bueno, la de 2020, es una recesión provocada por una pandemia en donde los gobiernos nos ordenan guardarnos para evitar mortandad extrema. Y ese guardarnos básicamente significa pues dejar de tener actividad económica, pausar la economía prácticamente frenada, y este o, o si no totalmente frenada, y, y en consecuencia provocar una recesión. ¿Qué fue 2009? Bueno, o 2008. Una serie de especulaciones que provocaron, tras el objetivo de obtener grandes ganancias de ahorros sencillos, como por ejemplo en los empaquetamientos de hipotecas que hacían en los Estados Unidos, en estos bancos gigantes institucionales que a la postre, dos de ellos este, quebraron, y este, provocar en un momento dado un eh, escenario de, de especulación, vamos, en donde se mezclaron, que fue el factor ilegal, y, y la ilegalidad es la falta de transparencia, se mezclaron hipotecas seguras, o prime, con hipotecas basura, con hipotecas de gente que no podría pagar su casa. Y esa mezcla, a ciegas el inversionista pues metió dinero en donde quizá de repente hubo un default, que pasó a ese default, y simplemente y simple y simple, pues entró uno en un proceso de recesión impresionante, ¿no? Y voy a corte para regresar a la, a la de 2001 y comentar los orígenes, y así nos vamos unas cuantas hacia atrás. Regresamos en segundo. Lugar. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con...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 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La se trabaja para que exista competencia. Porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga. Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis. A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros. Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel. Con competencia, tú eliges...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 llama a la línea de la vida 8911 2000 para vivir feliz no necesitas meterte nada los indios de juárez son líderes del campeonato estatal de si quieren ganar los platos? este jueves, viernes y sábado a las 7.30 de la tarde sigue las acciones de la serie Indio de Juárez contra Venado de Madera con la crónica más dinámica y profesional del Estado en la voz de Alfonso Lanzacorca y Sammy Fuentes a través de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM y va por Juárez. continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, Solo Negocios Radio y bueno, en la recesión 2001 le platicaba el, el, el, las orígenes de esas recesiones. Pues es una que ocurre en una y realmente es en 2002 cuando cuando viene un escenario mucho más profundo recesivo. Creo que tiene una confluencia de varios efectos. Está un periodo muy amplio, sin recesión, en la década de los 90, entre el 91 y el 2001. Que cuando hacia atrás, normalmente cada cinco años había un escenario recesivo. Y esos fueron diez años. Y luego fue acompañado y probablemente impulsado por la confluencia de inversiones que se daban en las empresas de internet, en las punto com, y que se generó presuntamente una burbuja a partir de que llegaban y creaban nuevas empresas y daban visos de grandes inversiones, y bueno, en fin, de ahí devienen mucho, pero también se fortalece el escenario recesivo con el, el tema este de Nueva York, digo, el, prim, el, 9 de septiembre, el 11 de septiembre de 2001, con la caída de las Torres Gemelas, que en términos reales pues es apagar la, la actividad económica del de N el número de personas que fallecieron, y tumbar dos inversiones fundamentales como las torres gemelas para el desarrollo de negocios. Eso también puede provocar una recesión. no Entonces, 2001 estuvo acompañado de dos elementos, un problema de seguridad en Estados Unidos fundamental y un problema de un de una, contra la costumbre, se prolongó de más la, la llegada de una recesión inducida incluso exuberantemente por una secuencia de inversiones que no existían antes, que fueron las de Internet, o sea, a partir del 95 empieza a darse muchísimo fuelle a, a las inversiones de empresas que, que están en Internet, nace Google este, y muchas otras que estaban ahí, que algunas empiezan a cotizar en bolsa y que traen estas consecuencias de recesión. En el 95 en México, ¿qué ocurre? Bueno, pues, digo, más allá de las presunciones de corrupción, el asunto es que México firma bonos en dólares con tasas en, en pesos mexicanos o tasas, mexicanas, lo cual es pues, una locura porque provoca un potencial endeudamiento del país impagable y fue realmente el asunto de drenar las reservas internacionales que de repente se diera cuenta el mercado la circunstancia que tenía México de no poder pagar su deuda pública y de pues, tener que recurrir a préstamos internacionales y, y ese escenario en contexto con las consecuencias de la economía que provoca alza en tasas alza en inflación problemas de la capacidad financiera de las personas para afrontar sus pagos, quiebre de empresas, pérdidas de, de, de, tu, de tu casa, pues provoca una secuencia recesiva. ¿no? Y así nos vamos en la historia, viendo cada recesión tiene sus orígenes en determinadas circunstancias que, que pasaron. ¿Cuáles son las que pueden ocurrir ahora para provocar una recesión? Bueno, todo se está basando en la inflación. Todos los argumentos, aquí veo una nota periodística que habla Bank of America, lo dijo Rey Dalio, lo, lo ha dicho por ahí este, uh, la gente de Deutsche Bank, de JP Morgan, la recesión va a ser un frenón, dicen la palabra, a la economía. Y yo me pregunto, a ver, ¿comparado con qué? Porque podemos entrar a páginas de, de, con datos inflacionarios históricos, aquí tengo la tasa de inflación en macro -ten macrotrends.net, la tasa de inflación mundial del 81 al 2022 y el pico máximo ocurre en 2000, bueno, el pico máximo ocurre desde el 84 en un 12% de inflación anual mundial, un promedio mundial. Cuando nos vamos al último pico más alto, ocurre en 2007 más o menos para llegar a una inflación por debajo de los 10%, como un 9.5% más o menos. Si me voy a la inflación de los Estados Unidos, Estados Unidos demuestra una inflación picada a lo más alto en 1980, en 14%. Hoy en día se encuentra en casi 9%, en 9% podemos decirlo, ¿no? O sea, está más cerca de, de, de ese 14 que de la meta que es 2%. Pero desde 1960 al día de hoy, solo... En 1970, 1975, 1980, 1990 y, y el año 2008 y 2011, así como lo actual, han tenido inflaciones por encima de su meta de 2%. O sea, son seis instancias, siete instancias en que ha ocurrido esto. Lo normal es que esté en cumplimiento de su meta inflacionaria. Pero además, la inflación actual de 9%, que es muy alta y persistente, tiene reacciones relevantes de la Reserva Federal para atacarla, como lo ha hecho históricamente y ha logrado bajarla. Así que si pensamos que la inflación actual puede provocar una recesión, ya sea por sí misma o porque la FED suba mucho sus tasas, fácilmente podemos ver que la recesión ha dejado de existir muy rápidamente cuando la FED ajusta las tasas a la postre de controlar la inflación. Entonces, si vamos a basarnos en argumentos históricos de que porque pasó antes va a pasar otra vez, también tenemos que basarnos en que la recesión si cae, va a ser muy poco tiempo el que va a durar. Pero además, en la recesión de 2009 y la de 2020, la reacción gubernamental ha sido de tal nivel que incluso de la política fiscal en Estados Unidos le han inyectado tal cantidad de dinero a la economía que si no fue inmediato, fue absolutamente inmediato, como en 2020, que acabaron con la recesión. Y entonces, ¿qué significa? Que ya no solo es el tema de la FED para reaccionar, sino de la, de la política fiscal. Si, sí, en una perspectiva de crítica ideológica, de libre mercado, es terrible que el gobierno intervenga tanto en la economía. Pero también sí, el gobierno ha aprendido a intervenir en la economía y presuntamente a sacar rápidamente esa intervención para provocar un balance que ajuste las cosas a, a una expectativa de estabilidad y no ese mundo volátil terrible del que hablan estos especuladores. ¿Sí me explico? O sea, es válido que digan, bueno, puede venir una recesión y va a ser la más grande del mundo y quién sabe qué tanto... Hechos, echan sus choros, ¿no? Sin embargo, puede ser que pase la recesión, pero la reacción gubernamental tiene la capacidad de controlarlas como claramente se vio en 2020 y como medianamente se vio en 2009. Una de las principales críticas políticas que no se le podían hacer al gobierno de Barack Obama en Estados Unidos era la estabilidad de su economía. Logró mantener estable la economía todo su término presidencial de ocho años, o sus dos de cuatro. Entonces, y, ¿y por qué fue? Porque supo manipular al alcance suficiente con el TAPRO, la inyección de recursos, la nacionalización, entre comillas, de la banca, la reprivatización de la banca y toda la secuencia de apoyos que provocó que muy rápidamente la economía se recuperara y se estabilizara fundamentalmente, que esa es la clave de trabajo de un gobierno. No exaltarla al máximo, sino estabilizarla. Y quizá fue el error de falta de coordinación y más que nada de acuerdo político entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata y entre Donald Trump y Joe Biden, de que los dos inyectaron muchos recursos fiscales en 2020 a la economía, a los ciudadanos, y eso exaltó la demanda de una manera exuberante, que trae la inflación como, pa que es un componente de creador de la inflación, por supuesto. O sea, si la gente recibe, recibe dinero. Y además el crédito está nulo en un país altamente bancarizado, está nulo de tasa el costo del dinero. Y está, estás en un país tan bancarizado, la gente salió de shopping a pedir y pedir y pedir productos. Y si por el otro lado la oferta, si no hubiera habido pandemia, tampoco hubiera habido apoyos obviamente, pero si no hubiera habido pandemia, pues quizá la oferta hubiera medio podido con esa demanda, pero sí se hubiera generado algo de inflación. Lo cierto es que con toda la pandemia y el cierre de empresas, pues empezaron a, a ahogar o a generar cuellos de botella en los suministros de los diferentes insumos que requiere para para producir esos eh, demandados productos. Y entonces se distendió extremadamente una demanda contra una oferta y eso en términos teóricos provoca simple y sencillamente inflación. Y le sumas la temática de cuarentenas sostenidas regionales en, en China y le sumas una guerra que además nadie entiende, pero ahí está, pues trae como consecuencia progresiones inflacionarias recurrentes. Y aún así la inflación no ha estallado de manera pues exuberante. La inflación de los 70 estuvo muy vinculada a la, a la crisis este, petrolera de Irak e Irán en su guerra, que duró varios años, y hoy no tenemos ese escenario. Sí hay una guerra, pero no está provocando escasez de petróleo al extremo, está provocando que con la sensación de escasez de petróleo provoques eventualmente una, una temática este, inflacionaria como ocurre. Pero no está viendo el escenario de los 70. En los 70 se hacían filas kilométricas de vehículos en las gasolinas para cargar gasolina porque no había suficiente gasolina. Texas, hoy por hoy y en los últimos 20 años, ha generado una capacidad de producción de gasolina inmensa. Hoy limitada por políticas medioambientalistas, ok, de acuerdo, hay que contener el, el, el cambio climático, pero el petróleo ahí está disponible. Si se necesitara rápidamente con esa mecánica, se, se busca la alternativa. Claro las alternativas idóneas sería aprovechar Pemex y nuestra reforma energética 2014 para explotar mucho más el petróleo y vendérselos para que ellos no exploten esos mantos del de, de, de, de, de tema fracking y todo este tema de ambientalista y nosotros los extraigamos del, del Golfo de México, pero pues no, no podemos políticamente llegar a acuerdos en México tampoco para lo propio. Para lo propio ¿no? Y entonces tenemos un contexto de inflación. Y la inflación del consumidor de Estados Unidos tiene como resultado un alza de 1.3% en junio y un 9.1% de inflación. ¿Qué implica que ellos tengan esa inflación? De manera directa, no tanto, porque estamos hablando de la inflación al consumidor. O sea, es el estadounidense sufre esa inflación ahí en el paso o más al norte. En el caso de la inflación al productor es la que le debe preocupar a México. La inflación al productor está en 11.3%. E, e, ese, esa inflación de 11.3 y su desglose para encontrar que, por ejemplo, productos este, como energéticos o los subyacentes, mercancías, traigan inflaciones alzadas mensuales, por ejemplo, los energéticos de 10%, y si nosotros importamos la gasolina del paso, pues así viene la gasolina carísima. Claro, la está amortiguando nuestro gobierno con los subsidios que después no los van a cobrar en impuestos, pero por lo pronto... Esa la tenemos pausada. ¿Y qué pasa con el escenario de subyacentes? Punto 5. Eh, ese subyacentes. En, en, el mes de, ¿dónde está? en el mes de enero fue punto 8, febrero punto 8, marzo 1.1, abril 1.1, mayo punto 6, junio punto 5. O sea, va a la baja, pero sigue alta. ¿Y por qué me refiero a que las mercancías sean relevantes en el, en el escenario de productor? Porque una parte de esas mercancías las consumimos nosotros importadas a México. Y luego viene el reporte del propio Buro de, de, de, de, de Estadísticas Laborales, que voy a exponerlo en, en, en la parte de importaciones y exportaciones, regresando al corte. Entonces, déme unos segundos, no se vaya, sigamos aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.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 Radio Hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Seguimos aquí en Solo Negocios Radio y este bueno pues seguimos con este tema no la inflación en la exportación de Estados Unidos sube 0.7 por ciento en junio después de un 2.9 en en mayo esta elevación va más acorde con meses bajos, o sea, está como alta respecto a meses bajos, que los picos tan fuertes que tuvo mayo y marzo de 3.9, enero de 2.8, febrero de 3.2. O sea, la secuencia exportadora estadounidense inflacionada ocurre los primeros tres meses del año y en mayo, pero vuelve a ceder. Y entonces, si se mantiene esta sesión julio, las importaciones mexicanas que el 80% vienen de Estados Unidos podría tener un impacto menor. Claro, este es un dato aglomerado, habrá que ver los productos específicos que compramos a ver si realmente bajaron eh, su tendencia inflacionaria. Pero el punto en concreto es que empieza poco a poco a tener algo de efectos muy poco a poco la política de la Fed sobre meterle dinero a, bueno, perdón quitarle dinero a la liquidez elevar las, las tasas de interés ¿no? y entonces en esa lógica pues encontraríamos un escenario de exportaciones relativamente con perspectiva bajista no lo está anualizado está en 18.2% eso es lo que estamos importando que nuestra inflación termine siendo 7.9 pues es un milagro básicamente en el caso de las importaciones estadounidenses, también vuelven a bajar. Estuvieron do, enero 2%, esto mensual, febrero 1.8%, marzo 2.9%, abril 0.4%, mayo 0.5%, junio 0.2%. Entonces, también ellos, a la hora que entre esas importaciones a la secuencia de precios de productor que a la pose se conviertan en, en los productos que se consumen por el consumidor, significaría que entre julio y agosto podría empezar a verse una disminución de inflacionaria en principio, más lineal matemática. Y bueno, también esas importaciones producen productos que se exportan de Estados Unidos a otros lugares como México y también en su caso podría haber una disminución hacia adelante de, la, de los precios. Sin embargo, las expectativas tanto de la Fed como del Banco de México hablan de que todavía agosto y quizás hasta septiembre podamos tener elevaciones inflacionarias para luego empezar a bajar. ¿Serán elementos de compensación estos o serán elementos que tengan el empuje unos meses después? Vamos a verlo. Pero por una y otra, la inflación cedería hacia finales de este año. Ojo, la inflación significa que los precios suben. Si la inflación sube más, o sea, está muy alta como el 9% actualmente en Estados Unidos, pues sube el ritmo que están subiendo los precios. Si la inflación baja a 5%, o a 3%, o a 2%, meta de, de la Fed, pues siguen subiendo los precios, pero a un ritmo mucho menor, a un ritmo estable, que esa es la meta. Y entonces, en función a ello, la expectativa es que estas presiones inflacionarias estén llegando a un techo precisamente en estos meses. Si no el anterior, de aquí a septiembre, teóricamente veríamos el, el, el punto máximo inflacionario. ¿Puede desligar, des, des, este, lingar, desligarse mi pronóstico y seguir subiendo y subir mucho más todavía después? Sí, claro, puede ampliarse la guerra, puede entrar Irán o este otro país petrolero, Arabia Saudita, y bloquear sus este uh, pozos petroleros y dejar de producir, y escasear más el petróleo en términos reales y provocar una inflación enorme. También puede caernos un meteorito y acaba el planeta, pero los pronósticos hablan de que las cosas de ese tipo no van a pasar y son temas alejados a la economía que no me corresponde pronosticar, simplemente lo que veo ordinario en la información noticiosa. En cambio, en los indicadores, vemos esta situación donde la inflación sigue alta en consumidor, pero empieza a ceder en, en productor y empieza a ceder en comercio exterior, ligeramente, dando el ánimo de que vienen mejores estadios de precios hacia adelante. Dos, en México también tenemos una circunstancia en donde, por ejemplo, nuestra balanza comercial sostiene este año un déficit claro, que seguramente está muy inducido por los precios altos, pero también porque tenemos la capacidad de comprarlos. O sea, una cosa es llegar a la tienda y decir, oye, puedo comprar este celular, pues costaba 10 mil, ahora cuesta 15 mil. Bueno, es pues que gacho, subió de precio, está terrible, pero lo compro está logrando su objetivo de compra en la satisfacción de las necesidades. Quizá un precio mucho más alto del esperado, pero si pude comprarlo quiere decir que logré la satisfacción de la necesidad. Mi pobreza respecto a esa necesidad desaparecería porque ya tengo el aparato. El que México esté teniendo récords máximos de déficit comercial porque importa más de lo que exporta, está altamente inducido a los altos precios. Pero lo compramos, si no estuvieran los datos así, hubiera que decir que no los compramos, que nos restringimos de tener la capacidad de compra. Y entonces sí estaremos en un estado de pobreza. No quiere decir que estemos en un estado de riqueza por el hecho de comprarlo, pero al menos logramos satisfacer esas necesidades específicas. Y entonces quiere decir que todavía con estos precios altos podemos. Y si es cierto que empiezan a bajar, pues las cosas no tendrían por qué pegar duro en la capacidad de demanda. Y ese es el punto concreto. Los clamores de recesión que señalan el señor Dalio, J.P. Morgan y Bank of America y Dutch Land están fundamentados en que la alta inflación y las altas tasas van a provocar que la gente deje de consumir, o sea, disminuya la demanda de productos y servicios, y las empresas dejen de invertir por lo caro del dinero mi parecer es que no va a pasar eso, sí y solo sí, realmente empezamos a vislumbrar un techo inflacionario pronto, y por pronto me refiero, o ya ocurrió, o en los siguientes dos o tres meses. Y no será hasta ver la inflación de octubre, de si realmente empieza ya a ceder, o si ya destaca desde julio que empiece a ceder, que podamos confirmar, si realmente tengo una razón de que no viene una recesión per se, quizá una desaceleración y punto, o si de plano, si estamos ya en un escenario donde la demanda se está contrayendo de manera extrema. Porque también, así como los indicadores hablan de que hay consumo, de que hay demanda sostenida y que están altos los precios por lo que tengamos un déficit comercial tan amplio, pues también al contrario, si la demanda, si la inflación cae muy rápido, significa que la demanda se está cayendo. Lo que quieres es que sea estable la modificación del rumbo, que el rumbo deje de ser hacia arriba y empiece a ser hacia abajo en función de un protocolo de estabilidad que implante el gobierno por sea ya su política monetaria y o su política fiscal. Y entonces veamos que esa estabilidad nos lleve de regreso a la convergencia 3% hacia el primer trimestre de 2024, sin la necesidad de una recesión. Oye, pero o sea, sin, la, sin la necesidad de que realmente ocurra una recesión. Oye, pero... México está creciendo bien, mal, es mediocre, eso, ese es un tema de otro tema, un tópico de otro tema que está vinculado a la temática de las reformas estructurales y de la no explotación de los costos de, de, los, de las oportunidades que tiene México. Discutíamos en la semana temas vinculados al, al, a la proveeduría, de por qué no se explota tanto la proveeduría mexicana por las empresas extranjeras. Y pues la respuesta tiene mucho que ver con lo que ocurre en Juárez en sus números, lo citaba eh, Fernando Alba hoy en día con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y decía, bueno, pues que la mitad de los insumos que se consumen por las maquiladoras de Ciudad Juárez son chips, semiconductores y cosas que en México no las producimos, probablemente en América, en el continente americano completo no se producen. ¿Y por qué no tenemos esas empresas? Bueno, porque nunca hemos querido invertir en esas empresas, ni el sector privado ni el sector público quiere entrarle, al contrario, Destinamos los recursos para operaciones de servicio, comerciales. Ahorita qué decían en un comercial, hay uno de los comerciales de estos de políticos que, que se exaltan porque hicieron algo, compramos paneles solares. A ver, ¿y por qué no los hicieron? ¿Por qué no pusieron una empresa para hacerlos? Y luego esta onda de la nacionalización del litio, bueno, en fin. O sea, contrario todas las determinaciones de política pública a tener la expectativa de que haya un cambio estructural y haya empresarios que se decidan invertir en esas áreas de alta productividad global. ¿no? Entonces, pues por eso no podemos producir eso. Lo tenemos que seguir comprando de fuera y esos pues, compramos con, con el precio que traiga. ¿Se ha inflacionado o no? Si en este momento están inflacionados, pues ahí están las aplicaciones de la lógica. O sea, las cuarentenas regionales de China, las cuarentenas generales de 2020, eh, los cuellos de botella, la alta demanda de productos de ese tipo en otros países, pues provoca que esos productos estén caros. Y sí, veamos aquí importaciones de las maquilas y luego exportaciones con valores exaltadísimos que nos alejan cada vez más a la capacidad de proveeduría porque los valores son enormes contra la, la proveeduría ordinaria que damos nosotros, que ofrecemos nosotros. ¿Sí? Bueno. INEGI publicó también en, en, en días pasados, por ejemplo, indicadores del sector manufacturero, y pues en los datos anualizados, solo las remuneraciones van negativas, pero horas trabajadas y personal siguen creciendo, mayo 2022, y creciendo fuerte manufactura, vuelve a ser el motor económico, y sobre todo cuando la desglosas a la de exportación. ¿Por qué bajan las remuneraciones? Creo yo poder decir que Maquila no es quien está bajando las remuneraciones, sino inflación está pegándole a la, a la actividad de, este, de compra de los trabajadores, o sea, en su parte consumidor, y dos, la, la manufactura nacional no sube los salarios conforme a lo que sí lo hace en Maquila, ¿no? Y entonces, pues ahí tienes una consecuencia de pérdida de poder adquisitiva. Actividad industrial de mayo también sube 3.1% anualizado. Está bien. Sobre todo si tenemos una expectativa de PIB de 1.5, pues la industria al menos subió el doble. Perfecto. Ayuda, ¿no? Habla de una recesión, pues no. ¿Cómo? ¿De dónde? Inflación de productor, alta. Sí, bastante alta. Final, índice general anual, 10.52%. En actividades primarias, casi 15%. En actividades secundarias, 13%. Y terciarias, casi 5%. Muy en, en, en, en, en estabilidad con este los subsectores desglosados, pero pues muy superior del año pasado, por la consecuencia inflacionaria que pues, recurrentemente comentamos aquí. ¿no? Y, y el asunto multianual, en anuales, por ejemplo, pues estábamos en 2.68 hace dos años, 7.10 en 2021 y 10.52 cerramos al momento. Entonces, la perspectiva es alcista, pero sí, solo si sí, la convergencia logra, logra eh, lo, el, el rumbo de la tendencia logra cambiar la, las políticas de la FED y del Banco de México, la expectativa ocurría, es que ocurre entre julio, agosto y septiembre, empezaríamos a ver que ceda la inflación hacia después.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 Emergencia, llama al 911, Gobierno del Estado. En el béisbol, los indios de Juárez están en Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM.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 Nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Estamos aquí en el último segmento de Solo Negocios y como le digo, bueno, pues el planteamiento este es el de destacar que sí hay una problemática inflacionaria sí puede continuar subiendo los precios a este ritmo que tenemos hoy por hoy, pero desde mi punto de vista no, no se trata expresamente de una problemática que, que pueda provocar una recesión nada más por la presunción de los movimientos de este tamaño de precios. Esto es, si los precios generan, la probabilidad de que un consumidor no consuma, si sí, las tasas altas significan un incremento de costo para un este, inversionista en su perspectiva, y pues básicamente no, no significa de manera absoluta un frenón a la economía cuando comparas al frenón de las cuarentenas. O sea, ahí frenamos a la oferta y a la demanda, le decimos, vayas a su casa y quédese encerrado, no se asome. Eso fue literalmente lo que ocurrió, es un frenón literal. Comparado con ese frenón, alta inflación no es un frenón, alta tasa de interés no es un frenón. Peor bajo los niveles inflacionarios actuales comparados con los máximos históricos que podemos recordar. México, uff, olvídese, inflación es de 176% en febrero de 1987, Inflaciones de 50% en 1995. No tenemos comparativa con el dato que tenemos actual de 8%. Inflaciones en Estados Unidos de 14% hace eh, 50 años, hace 40 años. Estamos cerca, pues sí, de 9 a 14, no está tan lejos, pero tienen que pasar muchas cosas para que llegue a ese 14. Y no les están pasando. Otro dato interesante es el del, el del petróleo en los reportes, ah no sé, ya lo tenía descargado, los, en los reportes petroleros. Los inventarios de crudo de petróleo reportados a la semana de, que terminó el 8 de julio, o sea, la semana pasada, subieron 3.3 millones de barriles respecto a una semana previa y están en 427 millones de barriles, así, la cantidad de barriles que tiene ahí guardados da de saber usted que no se guarda en barriles nada, es nomás una manera de decir la métrica. Ya sabe, a los estadounidenses les fascina que en pies y que en pulgadas y cosas raras, ¿no? Pero este, en la perspectiva de resguardo, pues ahí está esa cantidad de 427 millones de barriles, esa es la métrica. Pero está 5% por debajo del promedio móvil de 5 años, o sea, sí hay un escenario de escasez. El escenario de escasez que está provocado A, por la guerra y B, por las políticas ambientales la guerra esperemos que ceda en algún momento dado, de repente todo el mundo ve las fanfarrias hacia Rusia como si no le estuviera pasando nada, su economía está dragando y eventualmente no va a soportar su población esa situación peor con, con, con el conocimiento cultura que hay de múltiples circunstancias globales y pues eventualmente, no sé, me imagino provocarán un congelamiento a esa guerra, una disminución, yo qué sé. Y dos... El asunto de, de las políticas ambientales no las va a cambiar este gobierno, probablemente si regresa Trump lo, lo hiciera, pero en función a ello hay escenarios de oportunidad, que ojalá quisieran en México explotar. Y si no, que ojalá al menos se intentara por la parte, por ejemplo, en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en donde hay alternativas y posturas políticas un poco... Digo, en Venezuela ya sé que no, pero hay un, un acercamiento del gobierno para que sí se dé un escenario de vinculación. Y si no, este es el ritmo de producción que hay y este es el ritmo de escasez que hay, no es mayor, o sea, no es un techo al que pueda pasar al siguiente nivel, a menos que se escalara la guerra o fuera guerra en algún otro de los lugares altamente productores de petróleo. ¿no? Eh, el escenario de petróleo bajó sus precios en días pasados no porque se mejora el escenario de escasez sino porque la especulación de nueva cuenta tumbó los precios. Y actualmente el WexSS es Intermediate está en 97, cuando estaba en 120 hace unos días, y el Brent en 101, cuando estaba en 120 hace unos días. Y entonces aquí el tema es, la especulación es lo que ha movido los mercados, no los mercados reales, según mi alusión inicial al programa, para descubrir o determinar pues este, un escenario de mejor contexto. Un tema que sí los juarenses tenemos que tener muchísimo cuidado y evaluar la convergencia que corresponda en energética individual, que requiere inversión, es el gas natural. Una gran cantidad de juarenses usamos gas natural en nuestros hogares, enfáticamente para el invierno, para calentar las casas con las calefacciones. Pero todo el año, en la estufa y en el boiler, fundamentalmente. Bueno, el gas natural estaba más o menos en 3 dólares el BTU el año pasado, y así se estuvo mucho tiempo, y ahorita está en 7 dólares. Eso quiere decir que ahorita no lo vemos, porque los recibos llegan bajitos porque usamos poco gas en, en la estufa y el boiler. Pero en noviembre que empiece el frío, aguas con los recibos, se van a disparar muchísimo. Y sinceramente no, no encontraría lógica de buscar un subsidio o algo, ni de criticar en ese momento que pase el alto recibo, eh, no sea sé, a la gasera o al gobierno o a quien usted quiera, porque pues está clarísimo que va a pasar, está cantadísimo. no Entonces, en esa lógica, bueno, pues encontraríamos un riesgo importante. Digo, estoy aquí viendo el precio histórico del gas natural. Desde 2017 al día de hoy, casi siempre estuvo en un nivel al, alrededor menor de los 5 dólares BTU, por ahí de los 3 básicamente, se picó en enero de 2022, más bien a, a, a finales de 2021 hacia 6, bajó de nuevo y ahorita estamos de nueva cuenta arriba de los 7.50. Estamos en 7.06 en este momento, pero ya vamos a tener un pico de 9 dólares. El gas va a estar caro en el invierno. Si, si ahorita es el momento de invertir en paneles solares que le disminuya la opción de uso de, de calefacción o buscar alternativas, ahorita es el momento de hacer esa inversión para que cuando llegue el invierno no tengamos el problema del precio. Ese es un comentario. El petróleo mexicano es en 90 87. Aguas con México. Si esta especulación persiste y los precios se quedan en esos niveles, sigue gastando 30 dólares arriba del presupuesto de, de egresos. Y tiene razón el, el, la Secretaría de Hacienda cuando dice, yo no estoy gastando en el subsidio de la gasolina, simplemente no estoy recaudando el IEPS. Ok, te la compro. Pero a la frontera nos estás regalando un estímulo. ¿De a cuánto está costando ese estímulo? que además acaba de ser promovido por nuestro presidente ante el presidente de Estados Unidos para decirle a los estadounidenses crucen a Juárez o a, a, a, a cualquier frontera a consumir gasolina subsidiada por el gobierno mexicano. Lo, lo decía con Ricardo, a, yo no veo un problema, la ventaja de vivir, una frontera, de vivir en una frontera es el arbitraje comercial que tenemos. Yo puedo decidir comprar aquí o en El Paso lo que decido comprar. Incluso no teniendo visa, puedo encargarlo y me lo traen. ¿Sí? Esa es una virtud fronteriza. Pero el problema es que si los recursos petroleros bajan y luego si los recursos eh, de gasto por subsidio suben, pues llegará un momento en que los recortes presupuestales estén a la luz del día. Y yo casi creo que antes de recortarle a las secretarías federales, a los primeros que le van a recortar son a los municipios ricos, como el de Juárez. ¿Por qué? Porque nos están regalando el estímulo, o sea, a, a, los primeros aquí en cobrarles el regalo, ¿no? Sería lo lógico. Y si así no podemos pintar líneas rectas en una avenida, pues imagínense sin dinero. ¿De acuerdo? Ahí son las consecuencias de estos ciclos inflacionarios y de esta especulación y volatilidad provocada por estos especuladores alrededor de la posibilidad de que venga una recesión que para ellos es... Impresionante, una tormenta, una cosa terrible. Y voy a cerrar el programa. Una recesión es algo natural. De manera exuberantemente simplista podemos pensar que una economía es como la, la cocción de un producto en una olla express. Estas ollas que se, que se como sellan, ¿no? Si uno le sube demasiado el fuego puede llegar a explotar y dañar a su alrededor, además de echar a perder el producto. Y si uno nunca le sube suficiente el fuego... Quizá nunca se cosa el producto. El fuego sería la intensidad con la que se da esa libertad o ese abaratamiento inducido, por ejemplo, de la política monetaria en la tasa de interés. Pero también se traduce en los procesos inflacionarios. Tú le subes a la inflación muchísimo, bajando las tasas al extremo, regalando dinero del gobierno con cheques, etcétera, pues eventualmente te puede explotar la, la cosa esta, ¿no? Para bajarle, tienes que subir las tasas para que baje la inflación. Si le bajas demasiado, no se va a coser el producto y entras en recesión. Entonces, tienen que encontrar un, un, un, tem, un término medio adecuado después de esta alteración que hemos vivido hacia atrás, entre pandemia y problemas, que llevaría a la idea de que llegando a ese término y medio, se logre coccionar adecuadamente el producto sin inflación extrema ni deflación que provoque recesión o un escenario que provoque el enfriamiento, el frenón pleno de la economía. Yo no veo que con las tasas actuales estén en ese escenario, pero nos podemos estar acercando. Y ahí es donde tiene que estar muy atenta la FED, Banco de México, y en su caso los gobiernos, para evaluar hasta dónde sí te doy subsidio o te mando cheques a tu casa, o hasta dónde puede provocar una exuberancia de demanda que provoque una distensión con la oferta y vuelva a traer otro problema inflacionario. Entonces, este... Desde mi, desde mi punto de vista, todavía no se puede señalar que venga una, un pronóstico fuerte, eh, recesivo, pero este, ah, pues hay que seguir con la información, no hay, no hay otra alternativa. Eh, hay que seguir con la perspectiva de, de evaluar lo que, lo que se va dando en términos reales, que a mi gusto sector manufacturero va bien, con ciertas degradaciones de debilidad, el sector no manufacturero va bien estos escenarios altos de pandemia de quinta ola no nos están provocando semáforos rojos como los que teníamos en 2020 ni naranjas de 2021 y eso da pauta para que el sector servicios y comercio pueda seguir operando a un cierto nivel de estabilidad, así las cosas en principio el pronóstico es que no viene una recesión o que hay muy pocas probabilidades de que llegue y dos si llegara pudiera ser muy rápida por la capacidad de reacción de la, del gobierno estadounidense ese es mi comentario esta semana. Pásenla excelente. Nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde con Guillermo Soria en el espacio de Conafi. Muchas gracias, Arturo, por tu apoyo y pásenla muy bien usted. Hasta luego.